Eh, Pato Mir, que te quiero, que deja fluir y deja que vuelva a Argentina y a vuestro programa verás. y os quiero un montón y espero estar aquí muchos años más. Un beso, soy Andrés Suárez.